¡Hey! ¿Qué pasa por aquí? Estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a probar las nuevas cajitas que han metido la Posidón, Dionysius, Zeus, Eros y Apolo, chicos. Estas nuevas cajitas que la verdad es que tienen muy buena pinta y os prometo que no las he probado, no las he probado todavía y vamos a probarlo ahora en el vídeo por primera vez, ¿vale? Vamos a ver qué tal están. La verdad es que tienen buena pinta y esta eh, de 0,40 me interesa bastante y tengo mucha curiosidad por saber eh, qué es lo que nos trae ¿no? esta, esta, esta cajita. Así que nada, espero que os guste este vídeo y vamos allá. Bueno, primero de todo quería recordaros que podéis pagar... Por Payback, Skinskrill, Visa, Visa, Trustly, Crypto, Skinbass, Neteller, Giftcard, Con la cual podéis pagar por King Iniciado o Paypal Recuerda que todo esto podéis hacerlo con el código EDURG Para obtener un 10% más de bono de depósito Y entrar en un sorteo de depositante de más de 100$ dólares, Chicos, ya queda menos, así que nada eh, Espero que os guste el vídeo y vamos allá Bueno, vamos a empezar abriendo cajitas esta, la de 0.40 Que me parece muy, muy interesante Y bueno, como veis eh, Las cajitas estas baratas suelen ser Muy risky de las típicas que Que es, que es O te toca pues, Un 1% profit, ¿no? Pero esta, esta no La verdad es que está muy, muy bien Y también quería recordaros, chicos eh, Vamos a abrir esta cajita Y ahora lo explico Bueno, ha salido una de 0.10 Quería explicaros, ha salido un nuevo evento, el Major Event, chicos, este evento que está muy bien, tenéis aquí un pase de batalla y todo, Premium y Free, con los cuales pues, este cuesta 9,99 creo que es, 10$ dólares y este es gratis, como podéis ver, mientras más vayáis depositando más eh, vais avanzando de nivel, también tenéis aquí el Bomb, con los cuales puedes poner tus puntitos y canjearlo por algún armita, ¿vale? En este caso por 500, pues nos acaban de dar una armita de 0,91 así de gratis chicos, y recuerda que los puntos los podéis conseguir o depositando o en eh, batallitas esto lo acabamos de ganar y acabamos de conseguir un dólar 83 así de free, ¿vale chicos? Así que nada, bueno, vamos a seguir abriendo las cajitas ¿vale? Que tanto enrollarme al final no abro las cajas pues como hemos visto Nada más abrir la primera, pues es una cajita, pues por así decirlo, para los que no tengan mucho dinero. Pues... Para los que no tengan mucho dinero y pues quieran darle una oportunidad a, esta, a estas cajitas. Sí, así que nada, la verdad es que tengo mucha curiosidad por probarlo en batallas, porque todavía no las he probado. Vamos a ver, vamos a hacer una batallita de... De 5 Poseidons, a ver qué tal salen, ¿vale? No, mmm, por ahora no me ha tocado ninguna en, en una poseidón no ha salido profit todavía. Pero bueno, a ver qué. A ver qué conseguimos. Son 2 dólares por 5 poseidones. Al fin y al cabo es muy, muy barato, ¿eh? A ver qué consigue. A ver si conseguimos sacar más de 2 dólares. Bueno, aquí hemos sacado 5 cada uno. a ver si conseguimos superar ese precio de 2 dólares. Bueno, pues mira, aquí ahora me acaba de salir un dólar 80. O sea, ya llevamos casi remado todo, ¿vale? O sea que no va, chicos Uh, lo que le acaba de soltar a él Uf, un SSG minimal wear Ahí ganó yo creo No, empate Y todo se decidirá en esta última batallita A ver qué sale Y pues nada, nos ha ganado La verdad es que ha duplicado O sea, no ha sacado profit Sino que lo ha duplicado, ¿vale chicos? Como veis, no está mal, ¿eh? Me la esperaba peor, me la esperaba peor. Vamos a hacer otra para ver qué tal va. Para dar un try más. A ver si es que ha sido suerte. Pero no creo, no creo que haya sido suerte. Yo creo simplemente que es una cajita pues que te puede tocar Pues cositas tochas. O pues basurilla. Pero bueno, no está mal, no está mal, chicos. No está mal. La recomiendo mejor para batallas en vez de abrirlas. Porque batallas se le ve. Se ve bastante mejor. Así que nada, a ver qué sacamos Creo que aquí salgo yo Efectivamente, 0.14 Ahora mismo no nos están saliendo muchas cosas, pero Vamos a esperar a ver si nos sale Bueno, ahí sacamos profit 0.86 Bueno, no está mal Y a ver la última que nos depara Y... Ganamos nosotros con un total de 2.30 dólares O sea, un profit de 30 céntimos Ya digo Os jugáis poco dinero si sacáis profit no sacáis mucho, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle a todo lo que tenemos. Un upgrade, como a mí me gusta. Derecha. Y creo que no sale. Efectivamente, se nos queda corto. Pero aquí le damos un por 10. 18 dólares a la izquierda. Y veréis cómo esto surge. No, no surge nada. Era derecha tampoco. Pues nada, vamos ahora a pasar con las siguientes cajitas que vamos a darle primero a abrirlas. Las Dionysius, aunque no, creo que hay unas que valen. No, creo que hay una más barata. Aquí, un $1,50. Que esta es la Apolo, ¿vale? Vamos a abrir una. Así, de chill. De chill. A ver qué sale. Mm, creo que salimos, profe. 1,89. Y la caja nos ha costado. Si no me equivoco, un momentillo. Y la caja nos ha costado 1.50, bueno, bueno, bueno no la veo nada mal, lo más malo que te puede tocar, pues, bastantes cosillas, pero al fin y al cabo, otro dólar 89, o sea, yo no me quejo, ¿vale? Madre mía, no está nada mal esta caja en realidad, ¿eh? Esta cosita es muy tocha ¿eh? Excepto ahora que nos ha dado 0.40, pero bueno, si... Si nos da esto abriendo, abriendo cajas Imaginaros lo que os puede dar En batallitas ¿eh? O sea, está muy, pero que muy bien La verdad es que esta me ha gustado ¿eh? La polo esta, yo le daría Varios tries, ¿eh? en batallitas y tal Vamos a abrir 5 de golpe A ver qué nos sale si quiere Uy, se nos llega a dar esa ¿eh? En rush 88 Vamos a darle 5 de golpe 7 dólares 50 Y a ver qué nos sale chicos 7 dólares 50 Y a ver qué sacamos Uff basurilla 1.96 casi 2 dólares Vamos no, a darle otra por favor Bueno aquí hemos tenido suerte Pero aún así no llegamos a lo que cuesta Las 5 la cajas Mira Aquí hemos tenido suerte Pero aún así tampoco Chicos lo que os recomiendo es que O lo abráis en batallas O O darle de una en una Yo creo que es lo que al fin y al cabo renta ¿no? Así que nada Vamos a darle una batallita de 5 batallas de las cajas que hemos estado abriendo Que son las eh, Apolo 7 dólares 50 Y yo creo que Chicos está bien pero bueno, ahora lo vemos más a fondo en esta batalla. Que se nos ha metido una personita MT Spike s 6 No sé, un nombre muy raro. Y bueno, por lo visto salen bastantes revólver de estos, ¿no? R8 revólver. Y al otro le ha sacado un, una croma verdad O sea que nada, nada mal, chicos. Ya os digo, mm, suele pegar petardacillo esta, esta caja, ¿eh? No está mal. Para lo que pagamos, no está nada mal. Mira, ahí estaba el otro revólver. sí si es que ya os digo, va soltando revólveres. Y ese rol, la verdad es que está bastante chulo, mira Hay una UMP de 3 dólares Pumba Y pues nos gana él Y además de bastante paliza 11 dólares de 7,50 Así que nada, ahora vamos a pasar con las siguientes cajitas, ¿vale? A ver si carga por favor Vale Recargamos página que había cargado antes, vale Ahí está, vamos a probar ahora las de 4 dólares Cinco cajitas. Se nos va ya un poquito más de precio. 20 dólares para 5 euros, chicos. Vamos a intentar meter algún bot. ¿Cuál metemos? Groovy. Bot, groovy. Pues mira, se ha metido una persona mejor. A ver qué. A ver qué sacamos, chicos. Por favor. Pido un poquito de suerte. ¡Oh! mamá 10 dólares en una cajita de 4. Ya llevamos la mitad y hemos abierto solo una cajita, chicos. O sea, que no... Vale, 2 dólares 18. Y ojito con lo que se puede venir, porque nos acaba de pegar un pedardo. Que no veas. Ahí va. Un dólar y al 3, creo. 4. Uf. Está mal, ¿eh? No está nada mal esta de aquí, ¿eh? Y aquí... Me gusta bastante la Eros, ¿eh? Me gusta... Vamos a darle otra Vamos a darle otra Vamos a meterle ahora un bot Guapo Yo... Uh, eh. Me ha gustado Me ha gustado y lo dejo Bueno, bueno, bueno, bueno Si es que... Si es que si sí me suelta esta cosita Así que... ¿Cómo no me va a gustar? Espectacular, ¿eh? Y ahí me suelta... Madre mía, madre mía, madre mía. 20 dólares ya en dos cajas. Y nos quedan tres todavía, chicos. ¡Y bueno! ¿Pero esto qué es? Escúchame. na nah, nah, nah. Profit en, en todas. ¡Más profit! O sea, Dios mío, literalmente llevamos un profit de la leche. Literalmente... Acabamos de perder solo una de 5, ¿vale? Una de 5, o sea, 40 dólares Hemos duplicado, chicos Hemos duplicado, así que nada, chicos Vamos ahora Con las siguientes batallitas Así que nada, chavales Vamos ahora con las siguientes batallitas Que creo que son las de 7.50, creo que era O 7.50 y pico A ver si carga esto de aquí Si no, vamos a recargar y ya está Ahí está Vale, son las Dionisius, chicos, vamos a darle 5 batallitas de 37 dólares en total Vamos a esperar a que se meta alguien y sabemos que no se mete a nadie durante este tiempo Mira, mira, antes lo digo y antes se mete Vamos a ver qué nos sale, chicos Madre mía, lo que acaba de sacar el chaval una OPP así, Chroma Verratium de primeras, chicos. Y a mí sigue dándome Five Sevens. Pero bueno, yo confío en esta pedazo de caja. Uff, vamos muy mal. Y el otro va muy, muy bien. Y sigue dándome Five Sevens, por favor. Solo pido algo que no sea una Five Sevens. Vaya. Pues hemos palmado bastante Y el chaval ha sacado 2 dólares de profit No me gusta mucho esta batallita Pero bueno, vamos a darle otro try Vamos a darle el bot wow. Nada, Waffen no Se ha metido Kinio Y a ver qué hace Kinio A ver si nos saca Madre mía, si es que no se puede Si es que no se puede Si es que los demás sacan profit Menos yo Vale, que estas cajas están... Puede que estén chetadas, pero no a mí. A mí no me suelta nada. Me suelta todo a los demás. Five-seven. Mira que le gusta... A mi cuenta traer Five-sevens. ¡Uh! Vale, vale, vale. ¡Uf! Un dólar, ¿eh? Venga, va, se puede. Venga, va, va, va, va, va. ¡Vale, vale, vale! Hemos remontado. De locos. De locos. 42 dólares. Ahí... Muchas gracias, k -drop. porque ahora hemos ganado una batallita de locos. <risa> y, espérate, espérate, espérate, que no quería yo hacer otra batalla. Quiero hacer ahora, de las demás batallas, las últimas que nos quedan, que sería la... Ah, no, solo queda una, la Zeus. Ahí van, 150 dólares en la cajita de Zeus, se nos van y... A ver, ¿qué conseguimos sacar? Uh, se nos mete directamente una persona. A ver, ¿qué conseguimos? ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿30 dólares? Es que no me acuerdo ya cuánto cuesta cada cajita. Pero aquí vamos muy fuerte. Si nos sale a nosotros una pedo cincuenta la así, ya later. 15 dólares a los dos. Por ahora vamos ganando. Y a ver, ¿qué más sale? 15 15 dólares. El 4, vale, vale, vale. Vamos ganando, ¿eh? Vamos ganando. Me parece todo perfecto. ¿15 dólares? Bueno, bueno, vamos sumando, vamos sumando. Y... Ganamos. 21 dólares y 115. No he sacado todo el profit que quería sacar, pero al fin y al cabo hemos ganado, que era lo que yo quería. Vamos a utilizarlo todo, porque a mí me gusta hacer esto, pues, que sea más ricky, ¿no? Así que nada. Vamos a darle, y nos sale, uff, me había cagado ya, y nos sale un flip knife por boreal Forest, y nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, y recordad, directo, de 6 y media, 7 y media, todos los días, hora española, así que nada, nos vemos, adiós. Y nada, vamos a hacer una última batallita, ¿vale?, así de 13 dólares. Y 243, vamos a ponerlo ahí 70 dólares de batalla Vamos a unirnos a ver qué conseguimos sacar aquí, por favor Pido que algo, tochito Vale Nos acaba de pegar Un buen rebaño Pero bueno, recordad que aquí Nos pueden salir cosas muy tochitas Pero en este caso no va a ser Uff Muy chunga está la cosa ¡Oh, mamá! Y me suelta una Neon Rider. di que sí, señores. Bueno, empata aquí. 7.15 y 7.15. Y de esta batalla se va a remar bastante, ¿eh, chicos? Ya os digo que de esta batalla se va a remar bastante, y posta. Y he ganado 92 dólares. Hemos sacado 22 dólares de profit. Y la verdad es que este vídeo no ha estado nada, pero que nada mal. Y nada, como os he dicho antes, os voy a recordar lo de los puntitos vale Aquí tenéis un pase de batalla Que podéis conseguir totalmente gratuito Y después está el de pago, que el de pago cuesta 10 dólares Pero yo digo que os lo recomiendo un montón Y está muy pero que muy bien, chicos Me encanta la palabra de muy pero que muy bien Pero es que es verdad, todo lo que está muy bien, yo lo digo Si sí, está mal, pero es que todo esto de los pases Y todas las oportunidades que nos da Keydrop. Para... Para ganar dinero y tal Está muy, muy bien Y nada, aquí tenéis lo de Bomb Que es donde podéis meter vuestros puntitos Y sacar alguna ermita Aquí por ejemplo yo tengo 321 y pues los meto Y podemos llegar a sacar una ermita De 78 céntimos Y esos son los puntos que he sacado de una batalla O sea que es que os dan dinero gratis literalmente Y nada Espero que haya gustado el vídeo de hoy y vamos a hacer un último grade a ver qué conseguimos sacar, chicos. No creo que saquemos nada del otro mundo, pero derecha y nada, Ese. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Adiós.